Hola, ¿cómo están? Soy Hugo Lescano, coach profesional y en esta ocasión les quiero dejar una reflexión a partir de una nota que leí en un periódico. A ver qué les parece. Una nota que habla sobre el proyecto de los espartanos, Fundación Los Espartanos. Una, una muy linda causa. Conozco un poco de esto. Quien no conoce es, eh, son exjugadores de rugby que trabajan con reclusos. Eh, les enseñan el deporte y las disciplinas y los valores del rugby. Eh, luego los hacen participar de torneos, ¿sí? de, de, de partidos de rugby. Eh, con una metodología como reinserción laboral y reinserción social. De hecho, las dos. En la nota, bueno, acá por ejemplo dice IPF informó que efectivizará a los siete ex-reclusos que, a modo de aprendizaje y de entrenamiento, venían desempeñándose en estaciones de servicio de la empresa. ¿Y por qué traigo esta nota? ¿Y por qué la relaciono con, el, con los modelos de aprendizaje y los ámbitos educativos? Y claramente el coaching. Porque tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con un cambio de mirada, con la necesidad, si quiere, si se quiere, de algunas personas que por algo acuden o llegan al, al coaching para poder cambiar una forma de ser para poder generar de esta manera decisiones y acciones diferentes para lograr objetivos y en relación a esto también la importancia del desaprendizaje para luego poder aprender y creo que este esta gente, de los espartanos que trabaja con los reclusos eh, logra esto logra el objetivo de que la persona desaprenda ciertas costumbres para luego aprender unas nuevas lo que en el coaching llamamos, estas nuevas serían las más habilitantes la que le abre mayores posibilidades la que los acerca a objetivos concretos y ...que estén más alineados incluso con su anhelo, su deseo, su objetivo. Y me pareció muy lindo poder leer esto, que esto se divulgue. Y esa es la idea de esta nota, ¿no? Por un lado divulgar este proyecto de los espartanos como tantos otros. Y la importancia que tiene... Y acaba mi reflexión y mi pensamiento, es la importancia que tiene el desaprender para aprender. La importancia que tiene el darse cuenta de lo que es necesario cambiar en uno, para poder, desde este cambio, accionar de manera diferente a lo acostumbrado, y esto nos acerca, claramente a objetivos que en otros momentos no hubiésemos logrado y bueno, lo mismo esto se trata el coaching es plantear un objetivo teniendo un objetivo y estoy viendo estoy creyendo que no lo puedo lograr es qué cambios necesito hacer en mí para generar acciones diferentes que sí me acerquen a estos objetivos Ahora me gustaría saber qué te hizo pensar, qué sentiste, cuál es tu reflexión.